Diego, la inauguración de la estatua. El lunes nos vamos a París y ahí volvemos al Tour de France. Un lugar soñado, un lugar en el mundo, ¿no? un lugar donde, favorito, donde más te gusta solucionarle el, el miembro masculino a, a los sucios. ¿no? Nada, a nadie, es el lugar de trabajo. O sea, la min... ¿Cómo te gusta? Y bah, está el balón de oro, no tenés la menor idea de lo bueno, que, es, que es, pero bueno. Y te gusta lustrarle los balones de oro que le cuelgan a todos los sucios ¿no? Sí, no a los parísimos. Sí, vamos a Francia y vamos a entrar al París Saint-Germain lunes.